propósito de la encuesta, yo iba a tratar un tema eh, picante en el día de hoy, pero lo voy a dejar para mañana porque mañana es viernes, mañana, mañana es viernes. toca chocolate. Entonces, o lo dejaría para el lunes, Ajá. que yo voy a hablar, atención a la gente que nos hace el favor de seguirnos, voy a hablar sobre la historia eh, de el pueblo haitiano. Voy a hablar sobre la historia de la República Dominicana y Haití. Yo entiendo que nos han engañado. Yo entiendo que nos han utilizado... Pero ahora, ¿tú vas a hablar de eso? No, no. Ah. Me voy a hablar al futuro para que la gente sepa, eh, posiblemente mañana o el lunes, etc., Yo etc., quiero etc. que Francis esté aquí. Sí, eh, el detenido. compañero Francis sí. que esté aquí. <risa> eh, con relación a la encuesta Mark Payne ¿cómo es ¿cómo se dice esa palabra? Ya, déjalo así. Ah, sí, está bien. Eh, el compañero Fulvio eh, dio una parte de los datos muy interesantes que afirman que, de como hace tiempo, eh, Luis Abinader está puntero en las encuestas Efectivamente, en encuestas anteriores había bajado, eh, eh, había estado más alto, por ejemplo, el candidato Gonzalo Castillo, como también lo había estado el candidato a la presidencia, Leonel Fernández. Ahora bien, de todo esto y el análisis que quiero hacer, el comentario más bien que quiero hacer, es en función de lo que tiene que ver con el manejo de la política electoral. Estamos hablando del de voto. No estamos hablando de lo que de lo, de lo que eh, quiere el, eh, el, el pueblo, de lo que quiero yo, de lo que quiere Fulvio, de lo que quiere Carolina o Amado. No, no, no. Estamos hablando de lo que sucede en esa época electoral. ¿Qué resulta? Yo quisiera que Israel, si no sé si lo mandaste, miren eso. Si usted lee, esa es la misma encuesta. Lo que pasa es que solamente un grupo va a filtrar una parte y otro grupo va a filtrar la otra. Pero nosotros tenemos que ser aquí equitativos y decir las cosas como son. Dice ahí, el 63% de los dominicanos se define como independiente. Eso es falso. O sea, no es verdad que, que el 63% de los dominicanos es independiente. Todo el mundo eh, eh, está afín a uno o a otro partido. Entre los cuales se asocian con un partido. Y dice ahí, el PLD recibe cerca de la mitad. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque si ustedes ven esos números, dicen, ¿por cuál partido simpatiza usted? Dice, el PLD, 45% y el PRM un 39%, estamos hablando de partido a partido, y la fuerza del pueblo un 9%, el PRD un 3%, el reformista un 1% y otros un 3%. Y luego de las elecciones, de, tanto de febrero como de mayo, vamos a ver estos números para entonces analizarlo, qué tan cierto o qué tan cerca de las realidades estuvieron en función de un momento determinado eh, de la campaña electoral. ¿Y ¿Por qué yo digo esto? Porque hay momentos, señores, cuando la gente va a votar, lo primero que va a encontrar es el partido. Y por eso yo decía aquí hace unos días que los partidos, tanto el PRM, PLD, como cada uno de los demás partidos, tienen que fortalecer sus campañas en función de la identidad de su partido. De su partido. ¿Por qué? Bueno... Porque la gente va a buscar en función de ese color, la gente va a buscar eh, eh, como el dedito de. El, eh, ¿Verdad? Lobo, es, el, el logo. El logo lo pero para decir la imagen, porque el PRD es el hacho. Entonces, en el, en el caso de nosotros, del PRM, la gente va a buscar. El, mira qué bien te queda. Amiga. Ajá, el dedito. Pero en el, caso, en el caso del PLD, la gente va a buscar el color morado con la estrella. Entonces, eh, igual que el reformista que va a buscar el gallo. Eh, Rojo. El gallo colorado. Entonces, los partidos tienen que focalizar. Le cortaron las pata. Le cortaron la, la, la pata, al gallo. La, la, la la, pata la... al gallo. Tú sí, no ya... has visto el, el nuevo símbolo. Nada más se queda en, en, la, en la sala. Ah, pues entonces ahora no puede. No tiene pata. Ande, por eso es que nada más tiene un 1%. Tú no viste el patas. Se cortaron jodió yo, pata. entonces. Pues, miren, señores. ¿Qué pasa? Los partidos tienen que focalizar ahí. Ahí. Es cierto. Y hay que destacar que Luis Abinader está puntero y que el PRM está en su mejor momento. Ahora bien. Atención a esto. Eh, hay una anécdota que contaba el profesor Juan Bosch, que es el fundador del PRD y el fundador del PLD y una de las mentes más brillantes que ha dado la República Dominicana. Él decía eh, una anécdota de un, de un señor que era visco y que entonces él vio que un toro lo venía persiguiendo y al ser visco en vez de un toro vio dos. Entonces estaba llegando a una casa y vio una ventana abierta, pero al ser visco, en vez de una ventana, vio dos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se tiró por una de la ventana, para su desgracia, se, se, se tiró por la ventana que no era, y entonces lo cachó el toro que sí era. ¿Qué pasa? A veces nosotros nos confundimos pensando en esto, cuando realmente es aquello. Yo creo que el PRM, más que estar pensando en esa encuesta de... De, del 2000 de, de mayo tiene que estar pensando en las municipales. Y aquí me, me, me presta amado la imagen del reformista. Aquí le parece que le cortan. Ahora no se sabe que es un gallo. Miren, esto es el logo de reformista. Que ahora yo no sé si es un gallo o es que papagayo. Se está deshaciendo bueno, el gallo. No, no, es que el gallo está en, en, en pelea cuando ah bueno Ah, bueno. Te darle el, de, ah, bueno. De, de dar el epuelazo. ah, bueno. Entonces, bueno, hay yo ser quiero, yo no, aquí, que ser gallero para interpretar. Claro, es gallero es gallero, pero eso ahí... Hay que ser gallero, como tú dices, para saber... ¿Qué yo quiero significar con esto? Que en vez del PRM estar atendiendo, así tienen la mayoría para para mayo, lo que tienen que estar atendiendo de manera focalizada es las elecciones de febrero, porque el partido que más gane, municipio, va a producir una percepción de victoria en los, en los electores, y eso puede provocar un cambio de percepción para mayo... Oigan lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo hoy. Si el PLD, por ejemplo, gana la mayoría de los municipios en las elecciones de febrero y la mayoría de los regidores, entonces eso pudiera provocar una percepción positiva hacia el PLD se unirá a, ganar a, 3, a 3, mayo, 5. pero si el PRM gana la mayoría, oigan, oigan esto que les voy a decir ahora, si el PRM gana la mayoría de los municipios de, ...en el país... ...y gana la mayoría de los regidores... ...asegúrenlo que en mayo... ...ganaron las elecciones... oigan que se lo estoy diciendo hoy... ...y yo voy a tomar eso como parámetro... ...ahora bien... ...si en febrero... ...si en febrero... ...que falta poco para eso... ...el 16 de febrero lo vamos a ver... ...el 17 lo tenemos comentando aquí... ...si en febrero... ...los resultados Un le dan 30. favorable... ...a una mayoría... ...de municipios... Eh, ...a favor del PLD... ...y una mayoría de regidores... ...a favor del PLD... ...Luis Abinader... ...estaría feo para la foto... ...para ganar... Porque de ahí en adelante hay una estampida para un partido para otro. Ojo que no estoy diciendo que la estampida va a ser para el, PR, para el PLD. Puede ser para el PRM o puede ser para la Fuerza del Pueblo. Ahora bien, por eso estoy diciendo que lo que se debe focalizar, como lo está haciendo el PLD, por eso Danilo reunió a todos sus candidatos. Ya nosotros lo hemos reunido dos veces. Por eso Danilo lo re reunió a todos sus candidatos. Y estamos, estamos en eso. Vamos a ganar 13 de 18 aquí Los en la resultados le y van a decir a ustedes, el 17... De... Eso es fácil, muchachos. El 17 de mayo vamos a estar aquí sentados y vamos a estar eh, viendo los resultados que en materia... ¿Qué día a... cae el 17? Eh, Hay que ver. Deb no, debe ser lunes. Debe ser lunes. Ah. Sí, Tiene sí, que, se se que ser lunes porque el siempre las elecciones se hacen domingo. Si el PLD consigue la mayoría de los municipios a nivel del país... Como es mi pronóstico, ojo, no mi intención ni mi deseo, pero sí es mi pronóstico, mi de que pronóstico el es que nosotros va a ganar la mayoría de los municipios, entonces Luis Abinader va a tener problemas a ganar para ganar Nosotros vamos a ganar el 65% de los municipios del país. Eso es lo que dice Luis Abinader. Sí. Entonces, el PLD dice que va a ganar el 70% de los municipios del país. Vamos a ver quién está hablando la verdad. Claro. Y vamos a ver qué dice el pueblo a la hora de... Porque el día de que se sabe y cuando se cuentan los votos que se sabe empezando por San Francisco Macorís y Siqueo síndico bueno, eso yo no te lo puedo decir si Siqueo va a ser síndico, va a ser Miledio, va a ser ¿cómo se llama? Emanuel eh, Trinidad no, no sé cuál de los tres va a ser, va a ser Siqueo eh, ahora bien, en función de eso, vamos a saber a nivel nacional por dónde va la preferencia del electorado, tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días equipo Buenos, Buenos días. días. Siempre como un tía Piedra con esos comentarios, todo. Qué ah, bueno. Gracias, gracias. adelante. Ya, ya. explicarte algo, que sí. te está olvidando algo. Primero, hay una división clara en el PLD. Eso y, está claro. Sí, sí, claro. Segundo, pero no, pero entonces en los comentarios no no estamos mencionando la fuerza vertiginosa que ha tenido Alianza País. Porque yo quiero que tú sepas, ya, que yo visito barrio por barrio de Macorís. Y te puedo decir que hay una aceptación extraordinaria en los barrios de Macorís. Es una, oye, aunque tú no lo quieras, ¿entendés? porque no. no lo he visto que lo has puesto en los comentarios, pero Alianza País hay que contar con ellos para regidores y para, inclusive, para, para, sí, para alcaldía. Entonces, solamente nos enfocamos en dos. Entonces, el PLD dividido, el PRM todos los días más fortalecido, no te lleve de comentario de las redes. De que no, no. Es mentira, ya, ya. no, no, no. No, no y que no me PLD llevo de las redes. Yo estoy adentro. Es un, duro, es un voto duro. Es un voto duro. Es igualito que el que está pensando en Alianza País, en el que está, el que va a votar a Alianza País es un voto duro. Ahora el voto peleadita es un voto, oye, débil en la actualidad, porque el grupo de Juan José Rosario no va a votar ya por Milady. El, el que sigue Manuel Trinidad no va a votar por Milady. Los seguidores de, de Francis Rodríguez, mi hermano, no van a votar por Mileni. Entonces, la cosa viene diferente. Un PRM fortalecido, una Alianza País fortalecido y un PLD dividido. Te dejo eso, eh, hermano, para que no piense que yo estoy en contra tuya. No no, no, no, no. Sino no la realidad. No, no. Hasta eh, que buen día. Y, no, y que no vaya a pensarse si es que uno está, por ejemplo, que uno está denigrando a, al partido Alianza País. Ahora. Me van a acusar, mis amigos. Pero tienen 3%, ¿no? Exactamente, pero es que los números eh, no y la percepción al amigo televidente no le dan, no le dan por ningún lado. Y me escuro, por ejemplo, hay un. Regidor, se refiere a los candidatos a regidor? Ahí, ¿no? A, sí, no, a todos, a todos los candidatos, por ejemplo, a nivel municipal, incluso a nivel nacional. Yo pronostico, eh, por lo menos en San Francisco de Macorís, aunque hay un amigo mío ahí, eh, Yeury, que yo entiendo que, que pudiera ser regidor y que el pueblo debería apoyarlo. Pero yo entiendo que Alianza País aquí, lamentablemente, no va a sacar. Ramón nada. Flores tiene buena. Estás haciendo mucho. Está haciendo un gran trabajo. Yo estoy no haciendo y tiene... un pronóstico. Esto es un pronóstico, ¿eh? No es mi intención. Yo estoy haciendo un pronóstico en función de Ra, lo que yo Ra, creo. Ramón Flores, Ramón Flores tiene más posibilidades que Yevry. Sí, yo creo que por sí. por qué? Porque, porque, porque más... Ramón Flores está relacionado con congregaciones religiosas y eso ayuda. Pero yo me atrevo a asegurar aquí. Me la voy a jugar. Yo me atrevo a pronosticar aquí que Alianza País en San Francisco y Macorís no va a sacar nada. Pienso me, que en el, el caso de partido. las tres Pero esa sí. es mi percepción. Eh, puede ser que. En el caso de Ramón pueda que le vaya. Ojalá, ojalá pase. Vamos a ver, buena. buenos días. Sí, buenas. Buenos bueno. días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días. Tony. Buenas. ¿Cómo, ¿Cómo va, Tony? Tony con su bazooka. Ya, ya. Sí, ahí viene tú con tu bazooka. <ríe> Suéltala. No, no, no, se ve muy bien el programa. Falta gente ahí, parece que no sé qué pasa, Amado. Eh, sí, sí, sí, Se nota mucho mejor el programa y la verdad que ya. tiene más armonía. Tenía que venir. Lo escuchamos mejor. Baix, okay. Lo escuchamos mejor. Tenía que venir y sí. sembrar ahí, la Y eh, Hermano Francis, que se me escapaba. Ya el otro hermano no, no está. Pero yo quiero hacerle un análisis a Yayan. Uh -huh. Yo no sé en qué silla uh -huh. él se sienta cuando hace análisis así como tan infundado mm. porque en política hay que pensar con la cabeza fría mm. y la madre de todos los buenos resultados son los buenos análisis pero sí. pensar con, la, con los dos pies planos en la tierra no pensar no como el cojo Vicente que se apoyaba por una ventana en un solo pie para ver lo que, le, lo que, le, lo que quería él ah, mira qué... ya ya la percepción de la gana de la gana que va a dar Luis Abinader aquí retumba a que todos nuestros candidatos lo que hagan es salir ganadores heredar eso entiendes y acuérdate pero que, que pero por entonces, eso pero que Luis Abinader después oye eso no importa ah. este, este café está colado es ah, vamos a ver oye el presidente de este país se llama Luis Abinader y el incumbente de la presidencia, que yo nunca había visto un presidente que le digan tantas inmoralidades única que le dicen ladrón, que le dicen tramposo, que le dicen incumplidor, y que tiene tanto valor para pararse en un. Óyeme. ¿Quién es ese? Pararse en tu micrófono y decirle tantas cosas mentirosas a este país. ¿Pero quién es ese? Ese Danilo Medina. Ay, pero Yo te voy Tony, a, yo le te te voy a desmontar la teoría, Tony. Ponme la fotografía ahí de lo que dice en la oye. encuesta de la aprobación de, de Danilo Medina. Para oye, que Tony oye, vea oye, Daniel, que Daniel, nosotros. Pues 98 y pero espérate, no va. Eh, la misma oye, encuesta. Danilo puede sacar el 98 y no va. Pero oye, pero, va, pero, pero espérate. Y el abucheo, y el Pero quédate ahí, Tony. tú sabes que la mentira y la falsedad. Pero quédate. Oye, Tony. Eso son números manejados. Pero que Ah, ok. Ah, pero, pero entonces, entonces, ahí, Tony, me, pues, entonces, si tú dices oye, que esos números que le dan a la aprobación de Danilo Medina sí, un 59%, entonces, son más. Eh, eh, pero déjame hablar, transpolar, Tony. Traspolar, óyeme, traspolar el liderazgo político no funciona. Ah. Se viene a tener eso mismo, el penco, pero tener esos para calle. Pero Danilo va para que la calle. Tiene, son dos mataduras que no se le pueden montar ni adelante ni atrás. Pero... tú sabes una matadura? <risa> ¿Tú sabes no, que una matadura? ¿Qué es una matadora? ¿Tú no sabes qué es una matadora? <risa> Un allá ya. arriba los caballos. <risa> Un de la aparejo, eso es lo que tiene yeah. ese penco. Dos Mucho, mataduras. Bueno. Bueno. Un gusano que se llama medicina, Leonel. Proyéndole. Okay. lo tiene en el hígado. Okay. Gracias, Tony. el a todos. gobierno está demoralizado. <risa> gracias, gracias. Noli, Pero tu teoría se cae porque esa misma encuesta que yo he valorado y, y que he dicho que le da a, a Luis Abinader buenos números. Eh, y que lo da puntero, que lo da por encima de los demás con una amplia ventaja. Es esa misma encuesta la que dice que Danilo Medina tiene una aprobación en su gestión el de un 59%. Eso tiene que ser histórico. El no te despeñó Danilo. Eso número no, no lo di yo. Mira, a mí me dio parece dio la misma encuesta. Desca... En la misma encuesta La misma, encuesta, la misma que yo caigo abajo del brazo. El, el, <risa> el cambio va. Una pero no dicen esos el números porque naturalmente a... no le conviene. A mí me parece a... muy elevado, o sea, o, oye, exagerada. Este, a, pues, te te que exagerado también los números de Luis Abinader. ¿No Ese es, es, es el porcentaje que Luis Abinader ha manejado ah. en las diferentes encuestas. Y Más, la de la valoración de Danilo no la había visto en sí, otros sondeos. Sí, no la pero había siempre visto. todo sí, por ahí. 70, 60. Pero en principio, no, no, no. El 70 era en principio de su gestión. En principio. O sea, pero hay un elemento que hay que evaluar cuando se habla de valoración, de aceptación de un candidato, de un partido, de un presidente. O sea, hay un desgaste propio y todas las situaciones que han pasado alrededor del PLD, es sorprendente que encima de todo eso Danilo tenga... Un 60%. Bueno, no, estás, no, va, para va, mí el no el es creíble. Va, ya te a entender. Para mí no es creíble. Va, vamos al WhatsApp, vamos Ey, al WhatsApp. Esa valoración es, va, es demasiado alta. Este demasiado. Oye este, demasiado. Detalle, oye, este detalle. No me parece real. WhatsApp, 70, 74 ah. mesas, electores lo, lo hicieron y votaron en 30 segundos. Muchos de ellos en 16 segundos. En las 74 ganó el PEN. ¿Dónde, ah, ah, ah, ah, ah, ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Lo, voy eso, lo, ¿Eso lo dijo la, la auditoría? De lo buen si no lo dijo la auditoría que está haciendo Alhambra, <risa> entonces no, no tiene validez. Increíble, algo <risa> increíble. Increíble.